En directo desde Murcia, el de Murcia, centésimo, septuagésimo, quinto día consecutivo de protesta. Esta es la pasarela oscura construida sobre acequias, que sería la única forma de pasar el muro que está partiendo la ciudad en dos una vez construido por eso la gente lleva nueve meses consecutivos de protestas diarias nueve meses 12 de junio de 2017 12 de septiembre de 2017 13 de junio de 2018 la gente no quiere muro y no quiere que el corredor del Mediterráneo un tren mercancía, de mercancías que lleve otro tipo de mercancías transportará aportará mercancías peligrosas circule junto a institutos, viviendas, comercios, colegios, en definitiva, en el pleno casco urbano. Estamos... Esta es la pregunta habitual de dónde está la policía, pues hay policía, pero ahora se sitúa en los laterales. casi las diez de la noche hora española en vez. Más que los ministros, vamos a invitar a, a, a, a los ministros de Cultura que lo vayan por aquí, que vengan todos los días. Ahora se escuchará mejor, seguramente. ...estaba comentando que llevamos... ...275 días consecutivos, nueve meses... ...nueve meses... ...del 12 de septiembre al... ...13 de junio... ...nueve meses, gracias José Antonio... ...la gente se llama los medios... ...y aquí José Antonio también, nuestro técnico sonido hoy... ...todos somos aquí técnicos sonidos, difusores, promotores, todos... ...y decía que... ...275 días... ...duramos más que los ministros... ...duramos más que los ministros... Si es que... ...se nos fueron todos de golpe... ...y ahora los que vienen no duran ni seis días... ...pues nada... ...que se venga la vía... ...que se venga la vía todos, todos los días... ...así es, felicidades a todo Antonio... ...aquí decimos Antonio y... ...y nos miran... 14-15. ...hoy esta plaza con... ...con música populares... ¿eh? ...se nos ha... ...incorporado y con Ana Jiménez... ...aprovechando para bailar lo que puede... ¿eh? hasta que el cuerpo aguante... Sí, sí. sin huerta. Que se venga para acá, 20 Vente para acá, vente a los días, Que aquí puede estar todos los días. Aquí hay todos los días. 275. Es que es pensarlo y. Y es tremendo. Aquí ahora llega Joaquín, el cura, que ya lo vemos, ya sin la muleta, aunque aún ranqueante. Todavía algo convaleciente. Sí, aquí hoy, José, tenemos, tenemos fiesta. Esta revuelta de la, de la, de la, de la huerta. ...nunca sabes lo que te va a encontrar... ...y además hace una temperatura bastante agradable... ...no así los días anteriores... ...que hay que tenerlo en cuenta que ahora pues... ...se va a hacer difícil que se junten... ...muchísimas personas, porque muchas también pues... ...tiene... ...alguna vivienda o algún familiar... ...con vivienda en la, en la playa, muy típico... ...y entonces pues... ...también se merece un descanso... ...también se merece un descanso... ...aquí... ...Teresa analizando... ...el estado de salud de Joaquín... ...pero bueno, la, la, la gente de Murcia no se rinde... ...eso está carísimo... ...aquí vamos a continuar... ...siempre... ...gobierne quien gobierne... ...mientras haya muros... ...va a haber gente en las vías... ...todos los días... ...absolutamente todos los días... ...más luego pues por supuesto... ...las protestas... ...adicionales que hay... ...como la de los pensionistas... O... ...bueno esas que prácticamente están... ...todas las semanas... ...todas las semanas... ...el próximo día 21... También va a haber, una, va a haber un, al menos un autobús o más de gente de aquí, del barrio, gente de Murcia, que esté interesada en acercarse a la asamblea regional, donde va a tener lugar pues, unas decisiones que pueden ser relevantes, a ver si posteriormente nos conectamos, nos coincidimos aquí con... Joaquín Contreras o alguna persona también de, de la plataforma y nos comenta en detalle qué decisiones van a tener lugar en, en la asamblea regional el próximo 21, el próximo 21, que será próximo jueves de la semana siguiente. Buenas noches Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, eh, tengo varios días que no he venido por aquí. ...y estaba un poco... Mmm, ...desinformada... ¿Sí? Eh, ...era... Eh, ...le he preguntado a Vicky sobre... El, ...el tema... ...de aquel informe que vino de la Universidad de Valencia... Ajá. ...y me ha dicho que eh, se está a la espera de que... Eh, ...se resuelva eso desde Madrid... ...está en Madrid ¿no? No lo sé... ...y no lo sé. bueno porque no se no está... ...si tenemos sí. noticias pronto... Se, ...se está a la espera... ...y que una vez que eso esté aquí... ...se pueda parar... ...se pueda parar... El, ...el trabajo de, la, de las vías... ...en superficie que están haciendo... ...y... ...vamos a ver eh, si tenemos pronto noticias de eso... ...sí... ...a ver, y mientras tanto pues la verdad es que... ...aquí esta gente yo ...vengo menos... ...porque vivo más lejos... ...pero... ...aquí eh. hay una gente estupenda con una... ...que te saque... ...con una, ¿eh? te... ...con unas ganas de... De, de, de, de, ...de movida... ...de la que sea reivindicativa, festera. ...ahora están organizando una cena para... ...para el día... ...la noche de San Juan... ...que va a ser una, una fiesta... ...muy, muy bonita ...y es lo que tiene... ...lo que tiene esta gente... ...que... ...aunque se esté con mal humor... ...siempre hay... ...gente que está... ...intentando que nos lo pasemos bien... Y que haya, buen, que haya buen ánimo Si no, no se aguanta tanto tiempo Como estamos aguantando Como se está aguantando aquí Se han cumplido ya nueve, nueve meses Nueve meses ya, sí, sí, sí Ya un parto <ríe> Un embarazo Y estamos a la espera del parto Que es la resolución que tiene que venir Desde Madrid Donde se ha presentado Ese, ese informe de la Universidad de Valencia Que eso va a ser ya El no mamá eh, el, el, el, poder parar, el poder parar esto y ahora pues ya están los del PP por ahí diciendo que, que por culpa de por culpa de, de Sánchez que se va a parar en lo de en lo del AVE y que, vamos, que ellos van a tener la culpa y que tal y, y desinformando o malinformando a, a la gente porque nada de lo que dicen es cierto así que pues a ver ¿Te vas a ir el martes para Madrid? No, no. No, es que yo tengo problemas con... ...no puedo estar tanto tiempo sentada. Es demasiado, ¿eh? Si ya ves que ayer estuve en Car eh, estuvimos en Cartagena... Eh, ayer estuve... ...y también fue aquello muy bonito... Eh, eh, ...está el grupo... ...bueno, los yayos que vienen de todos los sitios... ...pero hay un grupo muy potente que viene de Jumilla... ...que son... ...son muy, muy cañeros... ...y pues eh, también gente que... ...gente que, que resiste y que están... ...y unos están solamente en eso... ...y hay otros que están en eso... ...que están aquí que están... Eh, ...gente que ha sido luchadora de toda la vida... ...y que ahora que están jubilados... ...pues siguen con... ...con la historia... ...yo físicamente no estoy para muchos tutes... ...pero bueno, el ánimo también está aquí. ¿Recuerdas a qué hora comentó... Andrés, ¿qué iba a estar en la Glorieta para la reserva? ¿Mañana a qué hora? Pues yo creo que iba a estar de 6 a 8. ¿De 6 a 8? Sí, creo que sí. De 6 a 8. Y entonces el que tenga previsto ir a. o que quiera ir a Madrid, pues ya dijo que era. el billete era 18 euros. Y que, que si se cubría el. el autobús se.. se haría el viaje. Si no se cubría. Pues sería devolverle de nuevo el dinero del billete a la gente. Mañana, mañana, en la glorieta, aquí en Murcia, estará Andrés Mora, en, de la plataforma de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones, y Yayo Flauta, de aquí de, de Murcia, en la glorieta de 6 a 8 de la tarde, para que quien quiera reserve su plaza para el viaje a Madrid del próximo martes. Saldrá el autobús en torno a las 5 de la madrugada para estar en Madrid por la mañana en el Senado. Se van a juntar se van a juntar pensionistas de toda España en las puertas del Senado. El viaje y de vuelta. Y de en, el, vuelta. en el momento en que termine eh, la sesión de, del Senado, o por lo menos la parte que interesa al tema de los pensionistas, es montarse de nuevo en el autobús. ...dicen que sobre las dos sobre las dos o así... ...que van a... ...voy a ver si encuentro por aquí... ...ahí se juntan personistas de... To... ...de toda España, de toda España sí... ...va a ser un día histórico... ...va a ser hombre, cuando llegue... ...es bonito vivirlo... ¿verdad? ...sí, sí, sí, sí... sí. Son, ...son momentos... ...muy... ...muy hermosos de ver que, que... hay otra gente que se está moviendo... ...y gente que se... ...yo me imagino que en todos los sitios... ...los de Bilbao son tremendos... se juntan miles de personas cada... ...cada lunes allí o cada día... ...y... ...voy a ver si encuentro... ...lo de... Bueno, ...yo también voy a intentar... ...ir para allá y... y retransmitirlo en directo... ...no, todavía no lo doy por seguro ¿eh? ...pero vamos a ver si el próximo martes... retransmitimos en directo ese momento histórico... ...de reivindicación... ...de unas pensiones dignas de, un, de ...en defensa del sistema público de pensiones... ...frente al Senado... Yayo flautas... Pensionistas de toda España en la puerta del Senado el próximo martes por la mañana. Fiera dices que me, me dicen por aquí soy que, que, que yo soy un fiera. ¿Es un fiera? Es, es un fiera lo que pasa que el pobre se está quedando escuchipizado. Ay yo, orejigo mío. Pues eh, eso que estaba diciendo... ...que Cecilio se está quedando co escuchimitado con tanto trabajar... ...porque no, no para tampoco, este es un adicto a los medios... ¿Es ¿Qué? ¿Un? Uh? Un adicto... No, a a los medios, no. Es que la gente somos los medios... ...nosotros tenemos que mostrarlo, Teresa... Así es, sí, sí, sí... Es que si no... Sí, sí, porque los medios que tenían que manifestar lo que nosotros estamos pensando... Pues resulta que cuentan lo que cuentan. Fíjate lo que, se, lo que se hizo ayer en la puerta de la Asamblea Regional, la protesta. Si no se graba, ahí estábamos, Intercultural Raíces, yo, y luego algún que otro medio que sacaría nada, a segundo. Las retransmisiones están grabadas ahí enteras para que cualquiera lo pueda difundir, cualquiera lo, lo pueda compartir. Es que el, tanto esfuerzo que habéis hecho para ir a Cartagena. Estar ahí soportando el sol, luego encima que no dejaron entrar a, al edificio. Sí, sí, sí, sí. Aquello fue que, que como, como público se tenía que haber permitido, si no cabíamos todos, pero por lo menos un grupo representativo que hubieran podido entrar y escuchar lo que decían y defender lo que pretendemos. Pero no, no se daba, al pueblo no se no se le daba. Por eso tenemos como. ...tenemos que acudir... ...a los cecilios... ...que haya por aquí... ...muy bien Teresa... ...venga... ...pues Teresa... ...que cuando puede... ...siempre viene... ...otra luchadora... ...de las vías... ...alguna fotico ...ahí ...y bueno... ...saludos a toda la gente... ...que estáis en Facebook... Ahora después pues vamos a ver los comentarios, preguntas... Sí, me tengo que cuidar, José, me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar porque esto, esto es demasiado, ¿eh? Pero eso sí, ¿eh? Yo os digo una cosa. Yo os digo una cosa. Cuanto más difundís, cuanto más difundes tú, más descanso yo. Porque lo que se lleva mucho tiempo es en publicar el vídeo y luego en, en difundirlo. Entonces... Todo lo que sea compartir y difundir es tiempo que yo me ahorro, porque, a ver, está bien ¿no? el, el grabarlo, pero aquí el objetivo no es grabar, el objetivo es que esto se vea, que esto se sepa. Entonces, en los momentos que, que yo veo que hay menos difusión, pues entonces yo trato de compensar eso. ...porque yo insisto, que al final la gente somos los medios... ...entonces, el, en los medios, pues, cada persona tiene un papel, ¿no?... ...hay un grupo de personas que tienen un papel... ...aquí en este caso, yo estoy haciendo un poquito de, de, de persona orquesta, ¿no?... ...estoy con la cámara, con el micrófono, con la iluminación... ...con el sonido, cuando os falla la luz me lo decís... ...cuando falla el sonido me lo decís... ...cuando la imagen no va bien también me lo decís... ...es decir, ahí estáis también siendo... ...cada uno de vosotras que estáis ahí... ...haciendo, tal vez, de... ...de, de técnico, de, de, de sonido... ...estáis en la técnica... ...y en la iluminación... ...pero, hay que difundir... ...y hay que difundir en tiempo real... ...para que la gente vea que esto existe... ...una cosa... ...que se hace, que hay personas que, que lo hacen... ...y que... ...otras igual no han caído... ...pero que es muy interesante... ...es compartir en tiempo real en grupos de Facebook, es decir, si tú estás viendo esta retransmisión en este momento en Facebook, hay un botón abajo que es compartir, al compartir puedes compartirlo en tu muro, puedes invitar a gente o puedes compartirlo en grupos, entonces seguramente tú pues, estás en más de un grupo, de, o bien de Murcia, o bien de justicia social, o de reivindicaciones sociales, pues ahí el compartirlo, que se, que se sepa, que se vea en tiempo real. Y decir, oye, mira, en Murcia lleva a la gente protestando nueve meses seguidos. A la hora de compartir, a la hora de compartir, es importante también hacer un comentario. Y os voy a decir por qué. Mira, si tú me encuentras a mí en la calle, mira, vamos a hacer, vamos a hacer la representación. Ricardo, sí. hazme de cámara. Yo hago de cámara. Y con Juanjo aquí. A ver, aquí para allá. No, no, no, vamos a, no, no, no, Juanjo, ponte ahí. Aquí. Quiero que nos saques a los dos, claro. ¿vale? Venga, aquí, vale, mirad, para quienes me preguntan a veces por cómo utilizar las redes sociales, a ver si este símil, este, esto ayuda, sobre todo en este caso para la gente de Facebook, mirad, si yo paso y a, a Juanjo le hago así, bueno, estoy interactuando, ¿no? No es lo mismo hacerlo así, a que pase de largo Juanjo a ver Juanjo? Pasa de, la, de largo Y no le digo nada ¿Sí? Ok Vente acá Entonces Esto sería Pues Un me gusta ¿Vale? Esto sería un me gusta Esto yo que sé Un me encanta O me río ¿No? Entonces interactúo Cuanto más interactúe mejor Ahora Si yo A la vez que vas a Juanjo Le hago un comentario Juanjo tío ¿Qué? Okay, ¿Cómo estás? Algo así Pues La interacción es más fuerte La interacción es mayor Si al tiempo que yo eh, Juanjo pasa, yo le, le digo, Juanjo, ¿cómo estás? Mira, estamos aquí 275 días consecutivos y le comparto esta realidad con un mensaje todavía más fácil se lo pongo para él. Claro, y le pone me gusta, ahí está, y lo comparte. Entonces, no es lo mismo decirle, mira, Juanjo, que eso sería compartir y ya está, que es cómodo. Pero también hay que pensar en la otra persona, no tanto en la comodidad nuestra, hay que pensar más ...en las demás personas... ...entonces... ...en cómo nos gustaría que a nosotros... nos ...la gente se comunicara... ...con nosotros... ...que nos hiciera la vida más fácil... ...y la vida más fácil es... ...que a compartir... ...facilitarle, contextualizar... ...a la gente... ...sobre lo que tú estás compartiendo... ...entonces ahora mismo... ...en Facebook le das a compartir... ...en compartir... ...tiene grupos... ...puedes ir eligiendo grupo a grupo... ...y decir, mira... ...en Murcia llevan... ...se han cumplido hoy... ...nueve meses de protestas diarias... ...están durando más que el ministro... ...sabes... ...por ejemplo... ...un comentario... ...y cada vez comentarios diferentes... ...con algún icono... ...y la gente se va uniendo... ...entonces... ...la diferencia... De, ...de estar en Periscope... ...en Twitter... ...en Facebook... ...en Youtube... ...a estar viendo el televisor... ...es que esto es interactivo... ...podemos invitar a la gente... ...podemos compartir... ...podemos... ...hacer preguntas... ...podemos interactuar con lo que estáis viendo aquí... ...pero insisto... ...a la hora de compartir... ...está genial compartir, pero procuremos hacerle la vida un poquito más fácil a la gente, yo por ejemplo para que se una idea de cómo mmm, funciona esto yo publico el vídeo porque los, di los directos en Facebook están su pueden estar incompletos a la mañana siguiente el vídeo se sube eh, completo y dependiendo de la presa que tengo pongo un comentario mínimo, pero cuando ya estoy con más calma hago un pequeño una pequeña crónica de cómo fue la noche, pues para que la gente se pueda imaginar, para que tú te puedas imaginar de qué va el vídeo, no le tengas que dar play y tener ahí incertidumbre. Entonces, una cosa que ayuda mucho en la vida es ayudar a reducir la incertidumbre a las demás personas y para eso, a la hora de compartir, ponerle un mensaje. Que estás viendo esto en, en Twitter, lo mismo, puedes compartir con un comentario. Mira, en Murcia lleva tantos días. ...porque si le damos a compartir y solamente compartir... ...pues se pone un mensaje predeterminado... ...un mensaje automatizado... ...sabes, pues un mensaje pues como... ...su tabaco, gracias... ...una cosa así, entonces... Eh, ...conviene personalizar el mensaje... ¿eh? a lo mejor no sale el tabaco, sale otra cosa, ¿no?... ...de la máquina... ...entonces, seamos humanos... ...que facilitamos la vida a la, al resto de los humanos... ...y para eso lo mejor... ...es que en la interacción... ...añadamos, añadamos comentarios... Y aparte, pues, algún icónico, algún gesto, porque es como una caricia ¿eh? Te has, Juanjo, tío. Genial. Y luego, pues, el comentario. No sé si esto ayuda a que comprendamos cómo utilizar de una manera más eficiente las redes sociales, que no seamos menos robots de me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. ¡Ah, me encanta! ¡Ay, no, no me encanta! Eh, con... Y risa No, o sea, hay más cosas, ¿eh? Hay más cosas que luego al final a veces le damos me gusta a, a, a cosas absurdas porque ni hemos prestado atención a lo que es. Entonces, no sé si los símiles han ayudado, Juanjo, ¿tú qué crees? Sí, sí así funciona. ¿Sí? sí, sí, mejor. Algo personalizado, como tú dices, bien. ¿Mejor mejor que, más? A lo mejor antes me gusta. Claro. Además, yo creo que es un gesto bonito, ¿no? Porque, porque la persona, cuando ya, ya ve un comentario, siente como que le has dedicado parte de tu tiempo. ...que te ha dedicado un esfuerzo... ...en facilitarle la vida... En, en, ...en que comprenda algo... ...o en transmitir... ...una emoción, un sentimiento... ...algo, entonces... ...que no nos sobren las palabras... ¿no? yo creo que... ...debemos... ...prestar atención... ...a qué le prestamos atención... ...y... ...cuánta atención le prestamos... ...que muchas veces le prestamos demasiada atención... ...a la telebasura y luego cuando... ...interactuamos entre nosotros, ya sea... ...presencialmente o virtualmente... ...pues... ...o nos miramos o un toque, me gusta y poco más... ...y... ...conversemos, dialoguemos... ...compartamos... ...que Murcia no se parte, ni se reparte... ...se comparte... ...pues esto, que me preguntan muchas veces... De, ...de cómo se puede hacer en Facebook... ...mucha gente tiene grupos... ...mucha gente estamos en grupos de Facebook... ...que ni, ni nos acordamos que estamos ahí... ...no, yo tampoco... ¿Eh? ...pues sí. oye, se comparte... ...es que a lo mejor no gusta... ...pues oye, pues que lo borre eh, ...a ver, si tú estás en un grupo... ...que te reivindica las luchas sociales... ...esto es una lucha social... ...pues oye, que menos que compartirlo... ...mucha gente también agradece... ...que alguien le informe... ...hay gente que dice... ...me he enterado por Facebook... ...me he enterado por un tweet... ...pues llevamos 275 días... ...y hay gente que no se ha enterado... ...y sigue sin enterarse... ...y sigue sin enterarse... ...y gente que se entera más desde fuera... ...de Murcia, que de aquí... aquí. ...de aquí aún me dicen a mí... ...pero aún estáis ahí... ¿Dónde vamos a estar? En la estación soterrada. ¿Sabes? Pásate por allí y ve en la pasarela. ¿Dónde vamos a estar? Claro, claro que, que la gente está allí. Bueno, Juanjo. Y gracias también a Ricardo aquí, haciendo de cámara, en esta... ¿Eh? Terracillo de azúcar, ¿Eh? <risa> <risa> dice. En esta... ¿Eh? Píldora formativa, podríamos llamarla. ¿eh? Bueno, hay que aprender. Aquí cuando me... venimos a las vías, venimos... ...para ser mejor personas... ...para tener más cultura... ...más conocimiento... estar más... ...empoderados... ...dime... ...no, venga... ...pásame ya el testigo... ...aquí Ricardo descansa... ...ya tomo yo de nuevo la cámara... ...tomo de nuevo la cámara... ...saludos Susana... ...vamos a ver... ...Francis, buen trabajo... ...hoy, se cum ¿hoy cumple exactamente... ...Sergio lleva 30 días menos que la protesta ...Sergio cumple 245 días seguidos... ...que está siguiendo... ...que está que está siguiendo... ...esta revuelta de la, de la, de, de la, de la huerta... ...aquí en Murcia, desde Costa Rica, ¿eh? ...ya sabéis que hay Sergio... ...desde Costa Rica... ...saludo Lulú... ...Sofisa... Eh, ...ya ha mencionado Sergio, Loli, Pablo... Carlos, Alejandro, Marcos, Antonio, Lina, Maribel, bueno, tantísimas personas que estáis, en este caso, saludando a los que estáis en Periscope, en Facebook. Vamos a ver los comentarios también de Facebook para poder... y bueno hoy la afluencia bastante bastante gente todavía para las horas que son bien es cierto que hoy es hoy se está aquí bastante agradable ¿eh? hace un fresquito bastante gracioso la policía ya acaba de abrir parece que ha, al tráfico rodado han quitado la, la cinta de la y vale. ...se despiden... ...de los compañeros, vamos a ver si se van o... ...dan la vuelta. No sé si quedarán por ahí en calle... Vamos a ver quiénes estáis en Facebook. Pili, María José, Carmen, Toñi, Manuel, Antonio, Ignacio. Bueno, pues compartir que... que somos los medios, eh. La gente somos los medios. Sí, dónde. ¿En este lado? Venga. Venga. Vamos a ver. Nos dice Dani de mostrar parte de, de muro que han ido colocando. Porque esto sigue, ¿eh? Esto sigue. Ya puede haber más, menos policía, pero esto no se para. Lo le hice? también está en Facebook. Nuria, saludos, Nuria. Ahora vamos a, a dar una caminata en torno a a las vías para ver parte de muro que ha ido colocando, en este lado o en el otro lado. venga Vamos a cruzar y vamos a, venga mirad estamos en los 12 pasos, ¿eh? en el paso nivel de los 12 pasos que ahora al cortar el otro paso nivel, ...de la senda de los Garres... ...que está a un kilo, a poco más de un kilómetro... ...pues la gente de allí... ...tiene que dar... 2 kilómetros... 200 metros... ...de rodeo... ...en lugar de 12 pasos... 2 kilómetros... 200 metros... ...¿qué te parece?... ...y si esto lo cortan... ...pues... ...después de dar ese rodeo... ...a subir esa pasarela... ...y aquí tenemos la realidad... ...ya pueden cambiar los gobiernos... ...acompáñanos en este paseo... ...comparte este paseo... ...paseo junto al muro... ...si... Sí, no me equivoco, me parece que estamos, diría que que ese planeta es Saturno, pero me puedo equivocar. ¿eh? Venus nos queda atrás y diría que es Saturno. Pues bajo Saturno estamos, fijaos eh, eh pues con el telescopio se ve genial. Un día vamos a, a mostrarlo aquí, ya verás tú, vamos a hacer una observación astronómica. Fijaos cómo queda esta, la que fuera la, la zona de la acampada la que fuera la zona de la acampada bueno, muy oscura pero absolutamente vacía venga, vamos a seguir paseando en torno al muro aquí tenemos los pilares tenemos los pilares tumbados pero nos vamos a acercar en la zona donde están construidas mira mira qué gente qué gente partiéndonos murcia Oye, si el ministro dimite en seis días, ¿por qué no pueden parar la hora? ¿Eh? O pues aquí qué pasa. Lástima que no te pueda hablar en duplex. ¿Que no te pueda hablar en duplex? Mirad, mirar. Ah, con odio. Mirar. Justo ya donde se encuentra la acampada. Donde se encontraba la, la acampada. Parte de la zona donde el 3 de octubre. Cayó el muro, pues aquí tenemos un muro. Aquí tenemos un muro. ¿Lo ves? Estamos cerquísima de, de la pasarela. Estamos cerquísima de la pasarela. Para que te hagas una idea, aquí está el. ¿Es una residencia? ¿Un colegio? De la Caridad, un, convento de un convento, eso es. El colegio está al lado, cierto que es donde está el convento de monjas, el jardín y al acabar el jardín ya está la pasarela. ¿eh? Acabar este pequeño jardín, ¿no? minúsculo jardín. Y aquí, pues fijaos, el muro con su plástico a estrenar. ¿eh? ¿Veis los plastiquitos ahí a estrenar? Pff, qué vergüenza. Qué vergüenza. Sin vergüenzas. ¿Eh? Qué vergüenza. Fijaos aquí, pues. Enseguida está el colegio, pues nada. Y aquí busca una acera ¿Tú te crees? Todo este muro. Provisional, dice. Sí, sí, sí. Provisionales somos nosotros, que nacemos y nos morimos. Pero mira la, la estación ahí, la estación de tren provisional, más de 155 años que lleva. ¿Eh? La de gente que ahora ha nacido y muerto, y, y, y siempre con la estación provisional. Aquí tenemos un muro. Sí, la comisaría que costó también, no sé si un millón de euros, cuánto costó la, la, la comisaría que le hicieron hace no mucho, para, para tirarla. ¿Tú te imaginas que haces una obra en tu casa de manera provisional ¿eh? para luego tirarla? O dice, bueno, me, me voy a hacer una casa en el campo, pero mientras me hago la casa en el campo, me hago otra y la tiro para luego... Si es que eso ya de por sí tendría que ser delito. O sea, despifarrar dinero público de por sí tendría que ser delito. Pero que, que, que le digas a la gente que hacen algo para tirarlo y que no se alarme, es que eso también es escandaloso. O sea, a ti te dicen que con tu dinero, no sé, eh, es como si alguien de tu familia te dice, mira, no te preocupes que voy a hacer, eh, me, me voy a gastar mil euros, me voy a gastar mil euros eh, en calzado y, y luego los tiro, ¿sabes? Pues, pues, ¿Qué me estás haciendo con el dinero de la familia? Pues el dinero El dinero público es el dinero De, de la familia que, que somos todos Pues aquí tenemos, muro Muro, muro Y esta sería la realidad Que por cierto, mucho AVE Pero el, el AVE no va a ir a 300 kilómetros por hora Cuando pase por Murcia, ¿eh? Y luego cuando vengas a la, en el ave, si te quieres ir a, a una población cercana, te ir que tener un chucuchuco de estos, que la media hora que te ahorras en el ave, luego la pierdes en el chucuchuco de aquí. ¿eh? Así que viaja más caro para no ahorrar tiempo. Y luego insistimos que el asunto no es el AVE, el asunto es el corredor del Mediterráneo. Y luego otra cosa, que nos hemos acostumbrado a tener aeropuertos vacíos, es una cosa escandalosa. Entonces, ¿quién no nos dice que podemos tener obras ferroviarias inacabadas y pagadas con dinero público, abandonadas? Eh, pues ahora cuentas eso y te pueden decir Anda, pues no digas chorradas ¿ya? Y antes, si tú decías que Que No iban a haber aviones en los aeropuertos Pues lo mismo, ¿no? Pues aquí estamos En este caso sí, contra el colegio Gabriel Pérez Cárcel ...ahí, con Venus al fondo. Sí, se, se supone, José, que la, los trenes con mercancías peligrosas... ...no pueden ir soterrados, no soy yo precisamente... ...la persona que te lo pueda decir con más precisión... Eh, ...pero sí que lo preguntaremos para que lo explique... ...pero yo, eh, por, lo, por lo que he escuchado, aquí ahora Dani nos, nos dice... ...que es una normativa europea, y por lo que he escuchado... ...pues eh, no pueden ir soterrados, entonces tendrían que, se solicita también por parte de la plataforma del de tren por fuera de la cantarilla una pedanía de aquí al lado lo que están pidiendo es que el tren con mercancías peligrosas, pues vaya por fuera del casco urbano circule por fuera del casco urbano pues aquí, saludos mí aquí estamos junto al muro Aquí estamos, junto al muro. Mira, qué, qué, ¡Qué chapuza! ¡Qué chapuza! ¡Qué chapuza! ¡Qué indignante! Saludos, me. Aquí aguantando, ¿eh? Sí, hay que compartir esta, esta barbarie. hay que compartir esta barbaridad Estoy aquí vamos a tener que acostumbrarnos a pasear buenas noches a pasear junto al muro aquí. tú te crees que te se puede ir paseando eh? cuando pase el tiempo así tú me puedes decir se ve oscuro pues, pues, pues porque tengo yo también puesto algunos focos si no se vería aún más oscuro, ¿sabes? Esta es la realidad. ¿Tú te imaginas? Vienes de trabajar, de estudiar, de comprar. Porque hay gente que dice: ah, ¿Pero cómo vas a estar por la noche ahí? Vamos a ver. En Murcia, en invierno, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde ya es de noche. O sea, me vas a decir a mí: gente, no viene de trabajar, viene de estudiar, viene de comprar, viene de, de, de pasar el tiempo libre en algún sitio. o ¿Qué vas a Te vas a quedar en tu casa, ahí, la gente encerrada. Pues mira, esa sería la vida. El muro y los trenes. Como el de ahora, ¿qué pasa? Fijaos aquí este panorama. El muro y el tren, ¿qué pasa? Fijaos el panorama. Ahí tenemos el metaquilato con los con los focos, con los plásticos para estrenar. Los plásticos para estrenar. Bueno, vamos a acercarnos a la plaza de soterramiento. ¿Tú quieres vivir al lado de, de un muro? Aquí hay muchos kilómetros, ¿eh? ¿Quieres vivir al lado del muro? Aquí hay muchos kilómetros. También no sé si, si era cierto. que se comentó de... eh, Pero entonces, dice que mercancías peligrosas no pueden pasar por el casco urbano. Por aquí pasa... Si te digo que todos los días a las 2 de la tarde... No sé a si estoy... Sí, exagero. Y a las 9 y media de la mañana. Creo que en unos pasan vacíos y en otros llenos, sí. ¿verdad? Sí. Pero a las 2 de la, de la tarde, un día también, grabaré el vídeo. No van a comer los perros, <ríe> <vosotros>. <ríe> no comer los perros dice. <ríe> Hasta luego. No van a comer los perros, dice el vecino. Pues sí, sí, pasan por aquí, ¿eh? A pasar ahora ha pasado un tren, eh, pues, bueno, no eh, Cisterna... Puf, a veces me se han dicho que 35 cisternas han llegado a contar la, la gente aquí. Y están pasando ahora, ¿eh? Solo que luego el corredor del Mediterráneo pues, puede alcanzar, por lo que me han dicho algunas personas, una longitud de kilómetro y medio. De kilómetro y medio. Aquí tenemos la parte de muro. Estamos de vuelta, de, de los pilares que no llegaron a poner. No sé, esto, es, esto, es, esto es indignante. Vamos a invitar a, a los ministros que que, del Partido Popular que han salido, que tendrá más tiempo, y al, y al ministro de Cultura que tendrá más tiempo, que se venga a las vías. Mira, aquí tenemos imagen... ...que está mostrando Dani, ¿lo veis? Eso es lo que ve cuando se asoma... ...a la ventana... ...de su instituto... ...¿sabes? También se puede apreciar el muro... Ahí se ve el muro... ...los pilares esos metálicos... ...¿eh? Claro, pues claro, tienen... pantalla de metraquilato... ...y eso es lo que él pues... ...poco antes de salir de clase... ...todos los días... Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, otra, otra. sí, hasta 35 cisternas, muchas incluso a veces me ha dicho que, no sé, 43 también, bueno, una barbarie. Eso están pasando ahora, claro, no solamente están pasando ahora y se está denunciando, sino que además, claro, en el corredor del Mediterráneo sería la longitud aún mucho mayor. sí de esta mañana. Va, claro que sí. Aquí en Murcia ya, dentro de, de unos años, la gente va a decir fins de más y, y, y va a decir ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde viene el decir fins de más? Eso viene, hijo, eso viene de la revuelta de la huerta. Cuando los pueblos se hermanaron. Claro que sí. Bonanit. <ríe> ...me hace gracia el fin de semana... ...sí, aquí lo, lo, lo sabes qué pasa que cuando estoy en Murcia... ...la mandíbula se me coloca de, de una manera bastante vasta... ...entonces hablo en... ...el poco catalán que parlo es en... ...muy raro... ...pero bueno... ...aún así... Sale un fins de más un poco raro. Aquí hay, hay que colocar a Mandíbula de una forma que los murcianos no estamos acostumbrados. Aquí, para que la gente lo diga, tiene que hacer varios, varios intentos. ¿eh? Tiene que hacer varios intentos. De un y dos. También vamos a ver si vamos introduciendo el cap problema. Cap problema. Eso ¿eh? también me, me agrada MOL. Ricardo ah, vale. Venga. Venga. Teníamos antes alguna pregunta técnica Y está aquí Antonio Preguntas técnicas que tengáis Aprovechar ahora el momento Está aquí Antonio y Dice que Antonio que solo contesta si la sabe Fíjate la gente que honesta que es Que honrada que es La segunda mano, la segunda mano. Y me dicen dice lo que hay que machacar. Venga. ahí, Dani, ¿cómo es? cómo nit, fis es? de ma. ¿Cómo? Bonanit, nit, de ma. Ah, sí, sí. Bonanit, Bonanit, bona nit. Fis de ma, fis de ma. Ah, sí, sí. nit, nit, fis, de más, fis, de más. Nit, fis de más. Agur. agur. <ríe> <ríe> <ríe> Venga, bueno. Pues, pues, todo, todo se andará. Todo llegará. Todo llegará. Y en galego también. Boas, boas notes, creo que es, en, en galego. Eh, y ahí, consejo de ministra, lo animó que está. Vete para acá, Antonio. Eh, eh, aquí tenemos. Eh, ya se nos están despidiendo la gente. Nos vamos a acercar al consejo de ministra. Re, recordamos. Vale, antes de eso, vamos a inmiscuirnos un poquito. Eh, vamos a inmiscuirnos un poquito. Ver. Boas, noites, boas noites, dice José. Boas noites. Vale, Andrés, ten cuidado, ten cuidado. Oye, una cosa. Eh, sí, confirmame si me equivoco. El, el, eh, mañana, Hola, mañana a las seis, de 6 seis a 8, está Andrés Mora sí. eh, en la Glorieta. Ah, para, sí. es de 6 a 8, ¿no? Has dicho por aquí? Hasta las 9. Hasta las 9, de 6 a 9. Andrés Mora. que ir a Madrid. Va a ver, venga, Antonio. Hasta luego. Se, se, sí. se, se nos va a que iba a responder las preguntas técnicas. ...se nos va, <risa> de más... ...mañana responde, mañana responde Antonio eh... ...ha puesto hasta las nueve... ...hasta las nueve... ...sí... ...vale, entonces... ...que lo sepáis... ...lo recordamos de nuevo... ...mañana... ...Andrés Mora, de Flauta, ...de aquí de, de, de Murcia... ...entre otras organizaciones... ...para reservar billete... ...para el martes... ...que sale a las cinco aproximadamente... ...de, de la madrugada... Sí. ...para Madrid... ...porque se va a vivir una jornada histórica que va, van a ir pensionistas de toda España a la puerta del Senado Ey, Buenas María, pensionistas de toda España a la puerta del Senado ah, ¿Han dicho hora de vuelta? Eh, pero me, no después, pero en el mismo día, no te sí, se precisar eh, No te, te se precisar Yo diría tiros. que por la tarde ya está aquí Tengo así. a mis nietos y entonces claro. me viene fatal Vamos a ver cómo se, lo lo dije, se lo dije quiero irme el jueves a la otra y no puede ser ¿Tú vas a Madrid? Yo si sí, quiero ir yo no. histórico. se lo dije martes. Se lo dije martes, de, de, de, de, ¿Martes? de madrugada martes este que viene? que viene Sí, El mismo martes de que luego el jueves va, se va a Cartagena Por eso yo lo pensé y se lo dije a André Digo Mira no lo sé No lo sé de madrugada el martes a las 4 de la mañana Marto, Marte, Marte, Marte, El martes ¿no? que viene, viene trabajando juntan para los presupuestos Contesta por aquí dice Antonio Preguntas técnicas que tengamos María, toma. ¿De, quién está, ¿De qué estaba hablando? Estamos hablando de que el próximo martes va a haber muchísima gente que se va a ir a Madrid, de toda España, a Madrid, a protestar para tener unas pensiones dignas, para poder yo te, vivir yo te dignamente. Decir una cosa. María, para poder vivir dignamente. Yo te quiero decir una cosa más de ayer, de mañana. Dime, dime. Que mañana me dé viaje. dónde va? A un hotel. Sí, sí, ya me han contado. Ya me han contado que te vas de vacaciones, unos días, ¿eh? Ya tengo la maleta preparada. Ya tienes la maleta preparada. Eso está muy bien. ¿Horas? Porque yo la dejo la última hora y luego me viene me vienen a mí los problemas aquí. Para Hola. Te pregunto te preguntas si con el colegio, no, te vas con tus padres, ¿no? Me veo con mi padre. ¿Eh? ¿Y tu hermano? No, mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu hermano? Alejandro como mi padre. Es verdad, es verdad. Es verdad. Alejandro. ¿Y se va también tu abuela? No, te va. ¿Y los padres? ¿No? A unos cuantos días, ¿eh? Pasarlo bien. ¿Vamos? Cuatro días. Espera, espera, espera. Vamos a ver. María, vente para acá. A ver, una cosa. Decir el futuro. Nuestro futuro, nuestro futuro. Soterramiento, díselo, María. Soterramiento ya. Soterramiento ya. ¡Bien! Qué bonita. ¿Fins de más? ¿Fins de más? Eso en, en, en, traduce. ¿Fins de más? Ya me pierdo yo. Eh, ¿Eh, lo digo que... así, hasta mañana. ¿Sí? Fis de más. Ah, fis de más. Fis de más. más. Me, Tienes mejor arte que yo, ¿eh? Sí, para decir fin de más. más. Yo lo hice mejor. Bye, fis bye. bye. ¿Eh? Bonaní Bonaní Fis de más. Fis de más. Sí. No, no, yo <risa> no. Una, una cadena también. ¿Ve? Ah, Venga, ah, pues bonani, fin de más. Hasta mañana. Hasta mañana. A ver. Ella vocaliza mejor que yo, sí. Petons, petoneras. Aquí tenemos a Andrés, que no se pierde una. Vamos pues, a ir para el otro bueno, lado, bueno que están ahí el Consejo de Ministros. Venga, vamos para allá, María. ...con cuidado... ...que no nos atropelle... ...ahí, la moto... ...la moto tiene que parar... ...claro, es que hay que ponerlo así... ...ahí, así, así... ...mira, mira, aquí... ...toda la gente... ...madre mía, claro, claro... ...ahí, mira, oh, no, hay que mirar... ...mira, espérate, vente por aquí... ...por aquí en medio... ...mira, que no hagan un hueco... ...mira, hagan un hueco, hazle un hueco... A ver, a ver a ver, María está aquí también de camarógrafa conmigo. Eso es un mosquito, que aquí nos van a picar. Lo que no ha logrado el gobierno lo van a lograr los mosquitos, ¿sabes? Van a, van a hacer que nos vayamos de aquí. Ya, sí, ya me ha dicho que tiene la, la maleta lista. Que ya tiene la, la maleta lista. Ahí está. Venga, María, Sonia, hasta mañana. Bueno, hasta el domingo. ...se nos va... Rafaela, ¿dónde está Rafaela? ¿No la he visto? Carmen... ...voy a quitar un poco los focos... ...que, que luego me dicen que las deslumbro... ...y tienen razón... ...Carmen... ...¿qué? Carmen, ¿qué? Hoy anoche no vine... ...porque estaba un poquillo pachucha... ...y hoy parece que voy un poquillo, un poquillo mejor... Hoy un poquillo mejor. Hasta que no me termine la alegría de brotar, no... Soy un poquito pachucha. Perdonadme a todos que... Ahora mi amiga, un beso para todas. Nombre de la amiga. Hombre, me acuerdo de la que más me acuerdo, Angelita, María José... No me acuerdo más de la otra, no me acuerdo más son amigas amiga. Oh, amiga, amiga. Claro que sí. Cuando se dice dos veces, es que es mejor. Amiga, amiga. Es verdad, es verdad. ...buena zagala y le falta el mundo ahí cuando estoy ahí en las vías, falta el mundo ahí. Carmen, sí. que tú a lo mejor no podrás ir, pero que lo, que lo sepas... que se lo diga a los demás. Mañana va a estar Andrés Mura... de Ayoflauta, de aquí, que viene también para las vías muchas veces, en la Glorieta. Para la reserva de billete de autobús para ir a Madrid, al Senado, el próximo martes. Que van a ir pensionistas de toda España, van a ir a la puerta del Senado. Va a ser histórico eso, ¿eh? Va a ser histórico. Eso va a ser el martes. Y la reserva, la reserva de la plaza del autobús, va a ser mañana, de 6 a 9 de la, de la tarde, en la Glorieta. Ahí va a estar sentado Andrés, que va a estar fácilmente reconocible con su chaleco. ...florecente de yayoflauta... para que quien quiera ir el martes de madrugada a Madrid, ir y venir el mismo día es complicado. Yo lo sé. Bueno, no, pero quiero decir que lo sepas... para que se lo diga a la gente, que lo escribas por ahí, que diga quien quiera ir el martes a Madrid, quien quiera ir el martes a Madrid a juntarse con los pensionistas de toda España, quien quiera ir allí al Senado tiene que reservar la plaza mañana en la glorieta para el autobús, claro, para saber si hay suficientes plazas, porque claro, el viaje a Madrid no es lo mismo que el viaje como a Cartagena entonces, eh, la reserva son 18 euros para ir a Madrid Vamos, a, yo voy a intentar ir, eh vamos, yo, yo voy a intentar ir, ¿eh? vamos a ver pero hay que decirlo, van de, todas, van de Bilbao, van de todas partes van a de aquí a Cartagena a la asamblea Regional, ah, eso es el día 21 pero esto es el próximo martes que el próximo martes, que será? ¿19? Martes creo que es 19. El próximo martes. Y el miércoles, sí, martes 19. Martes 19, ¿eh? Ya yo flauta, jornada histórica en el Senado. Así que... ¿eh? eh Antonio. ¿Qué? A ver, a ver. Me, te dejo el micrófono, Antonio. Vamos a ver, el día 23, sábado, tenemos una cena popular aquí en las vías. Eh, la gente va a hacer, aquí tenemos a Nieves, que va a hacer bizcochos, hay otras personas que van a hacer ensaladilla, otras croquetas, va a haber michirones, va a haber de todo, ensaladitos, etcétera, etcétera. Va a haber bebida y todo eso se van a hacer tique por valor de 5 euros. Si la persona compra un ticket, ese ticket le vale para pasar por cualquiera de los eh, puestos y tomar bebida tomar eh, comida, eh, postre también hay quien me va a hacer paparajotes, se compra un jamón, queso, etcétera Y luego al final habrá una rifa, con ese, ese, ese, ese número que tú tienes, se va a rifar algo que le va a tocar a las personas que estén ahí, ¿eh?, y bueno pues eh, de momento ya tenemos a, prácticamente a la gente, cada uno se ha encargado, cada persona se carga una cosa, compra la bebida, compra la anchoas para hacer los, las, las, eh, la marinera. las marineras, etcétera, etcétera. El, el hielo, etcétera, etcétera. Que todo el mundo, estamos un montón de gente implicado, cada uno tenemos una, una función, así que esperemos que salga buen, bien, y esperamos hacer un castillo, no sabemos hasta qué punto si nos van a dar permiso o no. Aunque no nos den mucho permiso, un castillo de estos, de unos cohetes y unos petardos, vamos a tirar seguro. En la lucha de San Juan. Entonces, el castillo, la hoguera de San Juan. Podemos hacer la hoguera de la pasarela, pero una hoguera vamos a hacer seguro, ¿eh? No se sabe hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde, si vamos a llegar más lejos, más... pero vamos, fiesta vamos a tener, ¿eh? También hay una señora que hace, va a hacer gazpacho para los 200 que seamos o los 300. ...normalmente lo vamos a empezar, vamos a decir... ...empezar de las ocho y media para adelante... De las ocho y media para adelante... ...o nueve, más bien nueve... ...puesto que vamos a estar hasta... hasta las doce de Gominio que sale el Castillo... ...lo del Castillo lo dejamos para... ...no sabemos si finalmente se podrá hacer o no. Yo propongo, propongo a la gente que esté de fuera... De, ...de Murcia... ...propongo que la noche del 23... ...la pase, la hoguera... ...aquí en Murcia... En la plaza de destornamiento y la del 24 en Alicante. No. Eh, no. No me confunda la gente. Nieve. No me confunda la gente. Que ya me pasó a mí una vez que fui a Alicante el 23 y resulta que no era. Era el 24. Sí. La, la noche de la quema. La noche de la quema de la hoguera en Alicante. Eh, el, no. Es el 24. Es eh, la noche del 24 al 25, Nieve. Es eh, la noche del 24 al 25. Eh, por eso, entonces da tiempo a pasar un par de días muy majos aquí en el, en el Levante español. Eh, entonces, la noche del 23 a la hoguera en la plaza del soterramiento. Y la noche del 24 a Alicante, eh, que te van en, en el Chucuchucu, hay un Chucuchucu perfecto aquí para irse a Alicante. En Murcia, siempre, en Murcia, siempre, yo que vengo del campo de la zona del noroeste, siempre se hacían los castillos, se llamaban castillos. Y castillos no por no por cohetes, sino porque se, se traía leña, la gente traía leña. Etc. Se hacían los castillos la, la víspera del 24, efectivamente, la víspera. Efectivamente, en, en San Juan es eh, distinto. En cualquier caso, si viene tanta gente que a través de Cecilio que se lo vayan indicando, porque habría que aumentar todo lo que estamos previendo que sea para 200, 300 personas. Así que eh, que, ven, que por favor a Cecilio se lo vais pasando. No, Antonio, a la plaza de soterramiento va y de lo que lleves comerá. ¿Venga, venga, venga. ¡También! Pipa no va no falta ¿Eh? sí, ¿Sí, ¿Sí o no? Claro que sí, pero nos tenemos que juntar aquí. Por eso 23 sábado. Por eso lo hemos hecho sábado para que venga más gente. ¿Pero es que vamos a ver 23 sábado. El 24 domingo. Lo tenemos el 23 sábado y lo tenemos extensible al 24. Si nos sobra algo... ...como son cosas de tal... ...irá para el 24... ...espero que nos sobre incluso dinero... ...para poder comprar el 24 más... ...para añadir lo que haya... ...y que no somos corruptos en la aquí... ...hasta el último céntimo no se va a tirar... ...no irá ni un solo céntimo al bolsillo de nadie... ...está ahí... ...aquí somos transparentes como la vida misma... ...pues ya sabéis eh... ...si queréis pasar un fin de semana... ...un fin de semana... mon Podemos pasarlo aquí, en la plaza de soterramiento, el próximo 23, San Juan. Y luego el 24, a Alicante, a las fogueras, a, los, a las hogueras de San Juan. ¿Qué te parece el plan? ¿Qué te parece el plan? Eh? Ya te hemos hecho el, el fin de semana siguiente. ...bueno ya parece que se nos están yendo la gente... ...adiós de la Serna, adiós Bernabé... <ríe> ...adiós de la Serna, adiós Bernabé... ...adiós de la Serna, adiós Bernabé... a la carne, a la no lo vi... ...adiós Bernabé, vámonos... ...vámonos... <ríe> ...bueno, ya se cumplió... Hoy, ...hoy la gente marchando de forma puntual, eh... ...a las 11, se van a hacer las 11 en punto enseguida, en segundo... Sí. Eh, es que ya desde las 8 que comienza aquí a venir la gente, ver, imaginaos, ¿eh? La 10. <risa> <risa> <risa> la 10. Ya. Nosotros también vamos enseguida. 59. Carmen... Escolar nos saluda, no, Carmen Escolar, que nos, que nos saluda de, de, desde Madrid, en Facebook, Isabel Vigueras, que está acabando sus vacaciones, ay Isabel, se te echa de menos, ven por aquí Isabel, María Gómez, le sobra el dinero, qué gentuza, dice por aquí, María, buenas noches, Asde. y estamos con la gente en Facebook, con la gente en, en Periscope, siempre con la gente, ¿Venid de los Rosales? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? No se puede decir, pues sí. Bueno, vaya, nos contaréis las novedades. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la noche? Aquí la noche, pues, hemos dado un paseo por, en torno al muro. Ha habido bastante gente, hoy ha habido bastante gente. También hace una, una temperatura buena para estar por aquí hoy. ¿Eh, Hombre, ¿no? Tampoco ha sido... No, el paseo es nuestro, Es que me ha dado Dani y yo, que hemos, hemos, hemos ido caminando al lado del muro, Que hemos, hemos ido con el teléfono, gra, grabando, sigue, sí, Dani y yo, hemos ido a, hasta la parte donde está el colegio, ¿cómo se llama?, Gabriel Pérez Cárcel, Pérez Cárcel y hemos ido allí para mostrar la parte de muro que, que está ahí ya construida, y no hemos venido para acá, no, no, la gente ha estado aquí, la gente ha, ha permanecido todo el tiempo... En esta, en esta plaza Y tú llevas varios días seguidos eh Tú llevas aquí varios días seguidos Sin parar ¿Te tienes que dar alguno de descanso, Andrés? Aquí lo tenemos, Andrés, estamos hablando con Andrés Vamos a ver ¿eh? ¿Te tienes que dar algún día de, de descansico, Andrés? Que no pares Si sí puedo Si sí puedes, ya, ya Pero haces más de lo que puedes ¿eh? Estás aquí todos los días Si sí puedo, porque hasta que no hasta que no termine esto, hasta que no termine esto y, y deje ya de. Me refiero que hasta que no. Hasta que no. Ha, mmm, hasta que no haga esto y, y termine ya de. de chorrada del de, de muro y, y pasarela y tal, no puedo ir a, a, a descanso. Yo, sinceramente, no, eso. Porque. No, no me fío de. Porque no me fío ni de, de nadie. De. ¿Sabes? Porque no me fío de. Ya que. Ya que viniera más gente, ¿eh? Que, ya que viniese más gente todavía. Sí. Más personas. Oye, pues, ¿y si viene gente de gente de por ahí de Madrid o, o lo que sea, pues mejor, así que, lo vea. Así que vea el, el, el paisaje, así que lo vea el, el paisaje, este, el, el muro y tú, la pasadera y tú. Bueno Andrés, me voy a dar al micro me voy a despedir aquí con, con, contigo, con tu imagen. Y nos vamos a dejar hasta mañana. Voy a poner por aquí, bueno, gente, mañana 270 y 276 días, ya se han cumplido nueve meses seguidos de lucha. Aquí ya lo estáis comprobando, duramos más que los ministros. ¿Eh? Vamos a tener que crear un ministerio de, de las vías. Ministerio de la Vía, a ver si hay alguno que sea capaz de durar 276 días seguidos, viniendo aquí. ¿eh? Adri eh, Adrián no, eh, Andrés, Andrés, eh, Sergio, Andrés. ¿sí? Andrés sí que viene, y además eh, él eh, entrena todos los lunes y los viernes, eh, fútbol sala, no sé si en Costa Rica también se dice fútbol sala, se dice fútbito, aquí en España durante un tiempo se decía futbito. Es eh, fútbol que se juega, aquí al menos se juega en, en, la, en las canchas de baloncesto, ¿no? Bueno, tiene el suelo, evidentemente, tiene está pintado de otra forma, con las áreas y eso, pero diría que es que también se llama fútbol sala, no estoy seguro. allí. En, en, en Costa Rica sí también, ok. Y Andrés, claro, imagínate, él lucha porque él tiene que, que cruzar el muro. Aunque vive en el, en el lado norte, pero tiene que, que cruzar el muro eh, numerosas veces. Entonces, eh, la pasarela para él, es, eh, eso sería eso sería el fin. Y fijaos, ¿no? Lo importante que es la movilidad. Y, y él que se, vamos, el otro día estaba en la cantarilla o sea, él se mueve, él... El, ante las dificultades hay personas que pudiendo caminar se mueven menos ¿eh? ahora una cosa es que tú tengas dificultades de, de movilidad y otra cosa es que, que te las impongan ¿sabes? es que es diferente es muy diferente entonces Andrés, todo un luchador pues nos despedimos con él ¿eh? que es una imagen muy relevante aquí en esta lucha y y nos vamos a despedir con Andrés. Bueno, hoy también agradezco que, para acabar, que José Antonio ha hecho un homenaje, me ha hecho un homenaje en Twitter, ¿no? Sabía, pensaba que estaba mencionando, bueno, es el esfuerzo que se hace aquí tantos meses, eh, que se había cumplido en nueve meses, resulta que luego también estaba homenajeando la labor que, bueno, que aquí, pues, cada, cada día, pues, realizo, pero me dio cierta vergüenza, pero mira, lo retitué y, y luego me di cuenta que, que eso era un homenaje, bueno, pues gracias porque eh, el reconocimiento, me parece que el bonito reconocimiento es de nuestros semejantes, ¿eh? ¿No los premios y y reconocimientos de interés, sino que sean tu propio semejante, tienen, nos, nos, nos reconozcamos, nos valoremos entre nosotros. ¿no? Así que, muchas gracias también, José Antonio, por ese, ese hilo, ha creado un hilo en Twitter. Pues ahora sí, nos despedimos. Resistente José, muy bueno ni resistente. Y Sergio, Nuria, Marcos, Loli, Antonio, Me, Maribel Que por cierto, bueno, son curiosidades Pero ya llevamos más de 4 millones de corazones ¿eh? 4 millones de tiquití, tiquití, tiquití la pantalla Tiquití, ¿eh? tiquití, tiquití la pantalla ¿eh? Más de 4 millones, es una barbaridad es una... La gente lo ve y luego claro, se emociona, no me extraña No me extraña lo veo ¿no? y lo vemos ¿no? porque es bonito, no es lo mismo ver una imagen plana que además que es gratis, das corazones. Y bueno, luego hay super corazones que, que valen nada, casi nada. Pero que es bonito el, el tener este roce, ¿no? El roce hace el cariño, los corazones una manera de, de rozarnos aquí en Periscope. Sí, concedieron la insignia de, de, de oro a mi cuenta, sí. ...son muchísimas reproducciones... ...muchísimos espectadores cada día... ...y bueno, pero al final también el mérito no deja de ser algo... ...compartido entre todo el esfuerzo que hacéis difundiendo... ...compartiendo... ...con los corazones... ...y luego pues... ...por supuesto la historia que se está contando aquí... ...es que es una historia viva, es que es, es, que es un relato que... ...que merece ser visto y... ...y el hecho de mostrarlo pues mira... Eh, Periscope dio una bofetada a, ...digamos a a los medios de aquí, ¿no? que decían que esto no tenía interés. Pues fíjate si tenía interés que más de un millón y medio de espectadores, que ya seguramente serán más, más de un millón y medio de espectadores, pues ha hecho que, que Periscope considere la, la cuenta como lo máximo que puede distinguir, que es que es VIP oro. Bueno, aquí me están diciendo que tardo mucho en despedirme, ¿eh? ya es un clásico. ¿eh? Y dice Andrés que, porque dice, dice, Cecilio habla mucho, y dice Andrés, ¿qué me va a contar a mí? ¿Qué me va a contar a mí? qué cosique. Pues, hasta mañana, ahora sí. Como diría una presentadora de televisión, pero primero el fin de mayo una abrazada a tu todos, eso hay que decirlo, y como diría un, una presentadora de televisión, hasta mañana corazones. Fin de